Sí. Hoy tenemos nuestro segmento de Valerza con un tema muy interesante Sí, por eso es que recién nos agarraron un poco charlando eh, Porque realmente el tema es, es, es interesante eh, ¿Cómo optimizar tu aguinaldo? Para los que les queda, hay algunos eso, que claro, ya bueno. lo gastaron eh, Muchos que pero... están escuchando por acá nos dicen ya, tarde! Bueno, hay muchos que reciben el sí, aguinaldo, verdad. deciden guardarlo Porque prefieren, no sé, invertir, prefieren ahorrarlo bueno, claro. ¿cómo optimizar el aguinaldo? ¿Se puede? Buena pregunta. ¿Se lo podrá multiplicar, triplicar? Ah, ¡Qué lindo en, en sería! Poco, ¿En pocos meses vos decís o en largo plazo? Sí, como sea, pero que, que se claro, reproduzca. Que, que haga más plata, digamos. Claro. Bueno, Para eso hoy está la gente de Valerosa. Vamos a saludar a Pablo Uro. ¿Cómo andás, Pablito? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, Nico. Buen día, Nancy. Buen día a toda la gente que nos está mirando. ¿Cómo están? Bien, bien, ahí estamos. Bueno, de vuelta en fase 1, en cuarentena estricta. Vemos que estás ahí, en, si no me equivoco, en Valerso o estás en tu casa? No, no, estoy en la oficina, bueno nosotros Ajá. hasta ayer digamos servicios esenciales pero bueno, hay que esperar, ya que estamos inscritos en el Banco Central de la República Argentina pero todo esto, Ajá. conferencia de prensa de ayer, que nos generó muchas confusiones, hay sí. que esperar al mediodía de la conferencia para ver cómo seguimos, trabajamos remotamente, en este momento está todo el equipo trabajando remotamente como siempre, Bien. pero bueno vamos a esperar la definición del mediodía para ver cómo seguimos. Eh, Pablo, realmente un tema interesante, bueno, recién con Nancy charlábamos un poco, salió el tema de cómo optimizar el aguinaldo y Dijimos, bueno, ¿quiénes le queda algo del aguinaldo? Si es que te queda, ¿se puede optimizar? ¿Cómo tengo que hacerlo? Son, son varias las preguntas que seguramente te llegan, Pablo, también. Sí, la realidad es que nosotros a través de las redes sociales hicimos esta consulta y ganó ampliamente por la fecha en que estamos que hacer con el aguinaldo. Quiero uh -huh. posicionarlos en algo. La verdad que cuando hablamos de pandemia, hablamos de esta transformación social en la vida cotidiana de la gente y en los pensamientos de la gente. Sí. ¿Saben por qué les digo esto? Porque hace 15 años a una persona como a mí me pregunta constantemente qué hacer con el aguinaldo. Durante 15 años me preguntaban qué hacer con el aguinaldo. ¿Por qué? Porque yo, nosotros siempre decimos que el aguinaldo más importante es el de mitad de año. Porque el aguinaldo uh -huh. de fin de año, el 80% se gasta en fiestas, en Navidad, sí. en Año Nuevo, en Regalo de Reyes. Entonces, un asesor financiero te decía, el más importante y el más redituable es este. Pero chicos, les hago una consulta a usted y a la gente que está del otro lado. Con todo lo que está pasando hoy, ¿quién tiene la moral de poder decirte qué realmente es importante en tu vida hoy? Claro, tal cual. No, sí, sin duda. No y aparte, poder. bueno... Eh, eh, Miren, es como, como esto, en 15 años hoy, yo me paro y le digo a la gente, le voy a contar unos tips de cómo atravesar este aguinaldo de mitad de año y en qué poder usarlo, ¿le parece? Dale, a ver, uh -huh. me, nos interesa bastante, dale. Bueno, son unos puntos rapiditos. Es, el primer punto, el que me vino escuchando, sabe que es fundamental. Eliminar deudas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a la tarjeta de crédito. Si a vos te viene un resumen alrededor de un pago total de 10.000 pesos y venís pagando 3.000 pesos, que es el pago mínimo, aprovecha para pagar el total. ¿Por qué? Eh. Los intereses de la tarjeta de crédito están muy altos. Entonces, entre el mínimo y el total, en este caso, una diferencia de uno paga 3.000 y tiene que pagar 10.000, esos 7.000 pesos, según la tarjeta que vos tengas, te pueden generar de intereses entre 500 y 800 pesos mensuales ajá Eso es fundamental, de tratar de achicar, porque sabemos que el primer producto que tiene una persona física es esta bola de nieve que es la tarjeta de crédito. Bueno, podemos pararlo y podemos usar el aguinaldo ahí. En lo que respecta a lo que es créditos personales, estamos llegando a fin de año y hay mucha gente que, por ejemplo, le quedan cuatro cuotitas de mil pesos. La gente tiene que saber que, por ejemplo, cuando tiene una cuota de mil pesos, tiene, por ejemplo, 750 pesos de capital y 250 pesos de intereses. ¿Qué haces? Cuando uno va a cancelar anticipadamente el préstamo de forma total, cancela el capital pendiente a facturar. ¿Qué pasaría en este caso? Si a uno le quedan cuatro cuotas de mil, sería cuatro mil, tendría que pagar tres mil pesos, porque lo que hace es cancela el capital pendiente a facturar y se ahorra de pagar esos mil pesos de intereses hasta fin de año. ¿Se entiende? Claro, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso es un buen punto. Otro punto, invertir en tu casa. Yo siempre digo que algo tan sencillo como pintar las paredes de tu casa, tapar las manchas de humedad, arreglar el mobiliario, esto no es por algo estético, es sino que el valor del, del inmueble se conserva o a su vez aumenta. Ahí tenés otra forma de poder invertir el aguinaldo. Claro. Después hay algo que yo lo considero que es muy bueno, que es acá le dice mucho el canuto, es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es agarrar un aguinaldo y guardarlo, tenerlo parado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se te rompe el auto, Nico? ¿Qué claro. pasa si te rompe un electrodoméstico? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a veces viene un amigo que ¿qué te dice me compré una heladera, me queda esta heladera y a vos esa heladera te sirve? Entonces, podés con esa, con esa platita que tenés guardada, podés comprar... ¿Y qué te evitas? Ir a sacar un préstamo de urgencia. Exactamente, ah, sí. claro. Es, ese punto me, Entonces, eh, está bueno, me, me parece, Pablo, que es el, que la mayoría por ahí hace, ¿no? de, de decir, bueno, eh, cobré el aguinaldo, y eh, coincido con vos lo que decías hace rato, me parece que el de, el de mitad de año, por ahí se puede guardar un poco más que el de fin de año, que lo destinamos para, para otras cosas, para vacaciones, para las fiestas y demás. Muchos en la mitad de año me parece que hacen eso, guardan el, el aguinaldo y dicen, bueno, a ver, se me rompió el auto, se me rompió cosa. algún electrónico, claro, claro, por cualquier cosa, o tengo que festejar algún, no sé, bueno, no se puede festejar cumpleaños ahora, pero digo, si salí algún cumpleaños también por ahí puedo hacer un gasto de más y lo cubro por ahí. O sea, me parece bueno, que específicamente... Es la posibilidad de que... Claro. Perdón, sí, decime Simenico No, digo, me parece que específicamente eh, está bueno este punto, este último punto que acabas de tocar, que es el que la mayoría me parece que hace, ¿no? De, de guardarlo eh, como fondo extra para cualquier eh, cosa que pase en casa. Claro, como siempre hablamos, las realidades de cada uno son diferentes y lo puede aplicar a diferentes circunstancias. Yo, por ejemplo, te puedo contar también que el 15% de la gente que empieza a invertir empieza a invertir en esta época del año, por lo que vos estabas comentando. Pensá no. que si, por ejemplo, vos venís invirtiendo 2.000 mil pesos todos los meses desde enero y el de aguinaldo de julio lo incluís en una inversión y el de diciembre lo incluís en una inversión, en enero, a fin de enero, estás recibiendo entre 68 mil y 70 mil pesos. Claro. Hay mucha gente que en este momento, por ejemplo, el que maneja inversiones, aprovecha ese aguinaldo para inyectarlo al capital. Uh -huh. eh, Pablo, eh, hablando, y hablando del aguinaldo, eh, ¿se puede invertir eh, en alguno de los planes que veníamos presentando la, las últimas veces que charlamos con vos o con Diego? Digo, ¿se puede poner, no sé, eh, comprar eh, algún bono o ponerlo en plazo fijo? Digo, si no hay que gastarlo o, o dejarlo por las dudas, como decíamos recién, para algún gasto extra, eh, ¿por ahí se lo puede invertir por otro lado? Sí, sí. Hay un montón de opciones para hacer. Recuerden que las obligaciones negociables que comercializa Valersa siempre hablamos que son líquidas. ¿Qué significa? Sí. Que uno, por ejemplo, hace una colocación y en 20 días se le rompe el auto y dice, Pablo, ¿viste la colocación que te dejé que el aguinaldo, Bueno, lo tengo que claro. retirar. Te Ahí lo está. hago líquido en 96 horas. Uh -huh. Hay un montón bueno. de cosas en las cuales se pueden hacer. Así que, bueno, nos esperamos. En Valersa, que me sigan contactando a través de las redes sociales. Bien. Info uh -huh. arroba valersa .com .ar y a través de todas nuestras redes sociales, y estamos acá para asesorarlos, ayudarlos, a toda la gente que les quiera consultar, estamos dispuestos para eso. Bien, ahí está. ¿eh? Buenísimo, Pablo. Y todas las charlas que siempre tenemos los miércoles con Valerza, después se suben a las redes sociales, y si quedó alguna duda, pueden, pueden contactar ahí a, a Valerza. Por ahora y por el momento repetimos, Pablo, trabajando ustedes de manera remota, ¿eh? atendiendo a la gente estamos así. Trabajando remo estamos Bien. trabajando remotamente, hasta esperar el mediodía. Uh -huh. el decreto nacional o provincial, cuál va a ser aplicable y que nos dejen en claro un poquito, porque ayer la noche no quedó muy claro, bien. que quede bien en claro cuáles son las actividades. Trabajar, trabajamos remotamente, estamos siempre en contacto con nuestros inversores, uh -huh. pero la diferencia va a ser si vamos a estar presencial o seguir remotamente. Exactamente, igualmente por, a través de las redes también pueden uh -huh. consultar y sacarse todas las dudas. Muchísimas gracias y bueno, hasta la semana que viene. Chao Pablo, gracias. Vamos chicos, un beso enorme. Chao, chao.